A dos meses de la muerte de Natasha Haidt, ¿cómo sigue la causa?. El hermano de la mediática, Ulises Haidt, contó en qué situación judicial estaban los testigos de la muerte de la morocha. Los detalles en la nota. A dos meses de la muerte de Natasha Haidt, el hermano de la mediática contó cómo estaba la causa judicial hasta el momento y mostró diversos documentos al respecto. Pasaron dos meses de la muerte y están todos libres. Voltio, abandono de persona, facilitador de la prostitución, suministro de estupefacientes. y Duarte, procesazo por falso testimonio, abandono de persona y hurto. Fonoya y Luana, abandono de persona. Rigoni, abandono de persona, facilitador para el consumo de estupefacientes, facilitador de la prostitución. ¿Qué pasó?. Se fue a Londres de vacaciones y se levantó la clausura del Sanadu, escribió Ulises Haidt en Twitter. Además, mostró las solicitadas del abogado de la familia Haidt, Alejandro Cipolla, a los acusados y peritos. Intimación al perito médico a presentar el informe de las conclusiones finales de la autopsia de mi hermana, escribió. Se solicita que se investigue a Velaztic y Duarte por el delito de Hurto, agregó. Se solicita que se investigue a Gonzalo Rigoni y a por facilitación de la prostitución, finalizó. Se cumplen dos meses de la muerte de Natacha Hyde. El sábado 23 de febrero, la conductora radial perdió la vida en el salón de fiestas Sanadu, donde había sido encontrada desnuda y tirada sobre una cama. El recuerdo de Antonella, su hija, y Ulises, su hermano. Este martes 23 de abril se cumplen dos meses de la muerte de Natacha Haidt, quien fue encontrada sin vida en el salón de fiestas Sanadu, acostada sobre una cama y sin ropa. El caso, que tuvo un fuerte impacto mediático. Aún continúa siendo investigado por la justicia y hasta el momento no hay detenidos. El pasado 26 de marzo las pericias toxicológicas confirmaron que natacha Hyde consumió cocaína y alcohol antes de morir el 23 de febrero pasado en el salón de fiestas Sanadu, de Benavidez. Donde había ido a una reunión de negocios, y no detectaron la presencia de ningún veneno, informaron fuentes judiciales. Este martes, Antonella, hija de la conductora, y Ulises, su hermano, realizaron posteos en Instagram para recordar a su hermana, a 60 días de su muerte. Aunque intente vivir con este dolor de no tenerte conmigo, cada vez me cuesta más. Prometo levantarme, ser fuerte y seguir luchando como hasta ahora, escribió Antonella. Por su parte, Ulises expresó. Te robaron la ilusión de irte a España como querías. Se cumplen dos meses del peor viaje de mi vida. Voy a seguir luchando hasta el final para saber qué te hicieron".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 Pasaron dos meses de la muerte y están todos libres. <tose> Voltio, abandono de persona, facilitador de la prostitución, suministro de estupefacientes...